Nunca le hacen ningún esfuerzo de hacer puente puentes aquí, no. No, jamás. Ellos ¿Qué no. ¿Qué ¿Ustedes están exigiendo Por aquí hace mucho tiempo, porque aquí se dice que desde de, Balaguer dicen que está eso, este y de, el de Mojín. Hagan seguro pues si pueden, porque entonces ¿Tiene mucho tiempo ustedes, Sí, sí yo, yo tengo mucho. ¿Y cuando hay río baja con agua aquí? No, y cuando puede salir, papá? baja el río, ¿cómo ¿Sí? se hace usted? <ríe> está yo aquí, o salí por aquí. Aseguran estar cansados de las promesas incumplidas de las autoridades locales En esa mojiganga de ahí Estamos descarecidos de nada, no tenemos nada Cuando caigamos unos enfermo tengamos que subirlo en parihuela para arriba Y estamos sin nada, estamos en espera Hay puentes, aquí uno no puede salir para ya no está lloviendo La basura siempre se queda ahí y el río se deboida donde quiera. Reiteran el llamado al gobierno para que busque solución viable a la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.